Bueno, buenos días. Antes de empezar, como pueden ver, no hay mejor mesa, ¿eh? Igualdad, hombres, mujeres. Esto es impresionante. Hasta la intérprete la tenemos en nuestro sector. Pero, bueno, así que estoy segura que será una mesa estupendísima. Eh, bueno, lo primero de todo, bienvenidos a la universidad. La verdad que, bueno, pues todo esto surge a través de, bueno, un viaje que realizamos eh, tanto Javi, Zuriñ y yo, y bueno, pues comenzamos a, a hablar sobre este tema. Javi, pues, dijo que estaría fenomenal organizar estas jornadas y bueno, pues tuvimos ahí unos cuantos días en Cartagena de Indias que además de trabajar mucho, pues empezamos a dar un poco forma a, a estas jornadas. Eh, sabemos que hay muchísimos INEF, CAFIZ, en España, son 53, 54, 10 en la Comunidad de Madrid, antes éramos muy poquitos los que estábamos en el mundo del deporte adaptado y nos conocíamos mucho y muy bien. Luego nos hemos ido dando cuenta que cada vez hay más gente joven con muchas ganas, muy innovadoras y con muchas cosas que aportar y de las que tenemos que, que aprender. Y pensamos que bueno, era un buen momento no solamente para disfrutar durante el día de hoy y mañana por la mañana, sino también bueno, pues para Conocernos todos, empezar a, en nuestros ratitos de, del café, de las comidas o de las cenas, bueno pues contar nuestras experiencias en las diferentes universidades de España, que creo que será muy enriquecedor para todos nosotros. Así que sin más vamos a comenzar con la, con la primera mesa y la que va a dar un poco pie a todo lo que vamos a hacer después porque nos van a enseñar las herramientas para luego nosotros en la parte práctica aunque lo vivamos eh, sí saber de dónde parten y cómo poder utilizarlas nosotros en, en nuestras clases cuando impartamos nuestra asignatura en la universidad. Entonces, pues, eh, En primer lugar va a hablar Carmen, Carmen Ocete, de la, de la cátedra de, bueno, de nosotros eh, a Carmen la conocemos desde hace, o yo por lo menos desde hace mucho tiempo. Eh, tuve el honor de estar en, su, en el tribunal de, de su tesis doctoral, que fue todo un orgullo, porque ahí sí que aprendimos todo lo relacionado con temas de, de inclusión. Y, y bueno, pues la verdad que es un gusto y quiero agradecer tanto a Carmen como a Alejandro Muñoz de la Universidad, por el trabajo tan extraordinario, excepcional y, y, y sin límites que han tenido para organizar estas jornadas, porque nosotros podemos aparecer, estar y hacer, pero el trabajo duro de estas jornadas ha sido de Alejandro y de Carmen. Así que yo creo que eso hay que reconocerlo públicamente. Así que cualquier problema que haya, seguís tirando de Carmen y de Alejandro. Esto es así. Y, y bueno, sin más, bueno, pues Carmen nos va a presentar el programa educativo de deporte inclusivo en la escuela. Después nos hablará Alba, Alba también, eh, gran amiga, compañera y, y la verdad que también estuve en su tribunal, es lo que tiene la edad, que acabas estando en todos los tribunales de, de la gente joven. Y también fue increíble y esa visión también a nivel internacional que tiene del deporte adaptado y deporte para personas con discapacidad, perdón por la terminología usada según el libro blanco y que hablaremos de eso también y, y bueno pues yo creo que esa visión que tiene tan global eh, también nos aporta mucho y nos va a presentar también un, un programa Incluyete que, que también va sobre el deporte inclusivo en la escuela. Por supuesto tenemos a Inma y a Marta, eh, Inma de la Fundación 11 que que también colaboramos con ella en, en el libro blanco y que fue un auténtico placer que también ha estado muy involucrada en la organización de las jornadas, que nos ha aportado muchas cosas para tener en cuenta y que si no nos pase ningún detalle y bueno pues, pues también Ima nos va a hablar de, de todo el programa de trainers paralímpicos que llevan a cabo y por supuesto no podíamos acabar esta mesa sin que hubiera un paralímpico ¿verdad Marta? Y entonces bueno pues Marta que estuvo en la presentación del libro blanco también bueno pues nos va a explicar lo que para ella supone todo esto, así que sin más yo os dejo en la mesa eh, vais pasando uno a otro yo me quedo ahí detrás para aprender y escuchar y luego cualquier cosa o duda que queráis, pues al terminar la mesa pues abrimos un turno de palabras gracias. muchas gracias